En estos días hemos visto que ediles del Frente Amplio del Departamento de Salto quieren llevar al intendente a un juicio político, el intendente Germán Coutinho le quieren promover un juicio político porque, entienden ellos, eh, debería haberse ocupado de otra manera respecto a los accidentes de tránsito que lamentablemente eh, hubo algunos que le costaron la vida a una niña y a algunas personas. Realmente es un, una situación que, que se lamenta, ¿no? ¿Verdad? De, un accidente de tránsito es uno de los flagelos que tiene nuestro país. Estamos hablando de unas 600 muertes por año en todo el país por esa causa. Primera causa entre las personas más jóvenes. Y realmente es algo que nos tiene que preocupar a todos. Ahora, hacer promover un juicio político a un intendente por ello... Realmente, no solamente es un, una cortina de humo, un fuego de artificio, sino que demuestra un grave error político del Frente Amplio. Si vamos a seguir ese criterio, tendríamos que hacer 19 juicios políticos, a los 19 intendentes. Pero además, si se promoviera en Montevideo, por ejemplo, siguiendo el mismo criterio de los ediles Frente Amplistas de Salto, Todas las administraciones del Frente Amplio deberían haber pasado por un juicio político, desde Vázquez, pasando por Arana, Ehrlich y Ana Oliveira. Son muchísimas las negligencias, las desidias del gobierno departamental de Montevideo que hacen que tengan una gestión realmente eh, compleja. Pensemos, por ejemplo, si hablamos de pérdida de vidas humanas, en hechos recientes, lamentables, en los cuales ha habido personas que perdieron la vida por la caída de un árbol, por un caballo que se desboca, etc. Y podemos ir hacia atrás y ver muchas más. Es innumerable la cantidad de cosas que la Intendencia de Monterrey ha fallado y a nadie se le ha ocurrido hacer un juicio político, porque para hacer un juicio político tienen que ocurrir dos cosas. Se tiene que estar violando la Constitución u otro delito grave, como dice la propia Carta Magna. Entonces, realmente lo que está ocurriendo en Salto demuestra que la gestión de Germán Gutiño es exitosa y que el Frente Amplio no tiene nada para criticar y sale con estos disparates para tratar las apariencias.